Puede ser que tengo uno en la espalda, hermano. cómo Cumplo lo... Uh -huh. <risa> lo mismo que el Jordi. Sí, sí, sí, bah, vale. Show, porque el día de ambas días, ¿no? Ya, oh? sí, sí, sí. Me voy a meter para abajo del tirón. Tres tú los hijos de puta. ¿Para abajo, dices? No, en plan. O sea, voy a caer arriba pero me meto para abajo. Pues arriba no cae nadie ahora, <risa> no. ¿verdad? No, va, ¡Vaya tela, tío! ¡Vaya puto simio, Mira que por aquí abajo, ¿eh? Ay, Yo no tengo arma aquí, qué triste. ¡Menudo simio ese, tú! ¡Qué pateta. ¡Eh, aquí, aquí, aquí! Este es el Pablo de, de Soh, ¿eh? ¡Ese me ha Sigo buscando un arma, tú. No encuentro nada. Timios sí, no paga un Hay mucha gente debajo de la, de la cueva. Si sí, la gente está puto enferma, o sea, no sé se qué Y por aquí abajo te están dando duro. Ah, se tiró el cabrón. Batido. Tranquilo. Y acaban de tirar uno por ahí Ah, sí, hay otro más allá un tiro, bro Los de abajo están muertos No, no Negativo el procedimiento No, no, no, no No, un tiro, bro Un tiro oh, bro, ¿cómo no te vas a morir? ¿Cómo no te vas a morir? Lose, fight is over. Fight your way out of this and capture the objective. Debe quedar uno, ¿no? ¿Había uh... quedan vivo gente vivo por aquí? Mira, cae un gula. Cae un gula que ha todo. El boti, ¿no? Ah no. Está, está cayendo en tuyo, June. Hay otro enemigo. Al frente mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. mío. va a Dios la bombona. Se dejó el coche bien, tío. Oh, pero equipo eso o no? Mm, ya está llegando de arriba. Eh. Me Yo, están igual, apuntando ya, bro. A mí me están apuntando. Nada, que me apunten a mí. Yo voy a izquierda. Ese pavo, el Pepe vale. ahí. Vale. El Pepe. Me están disparando a Los cuatro. Vale, a mí, allá, vale, a mí creo bien. que no me han visto. Me tengo que tirar alguno. <risa> dale, dale. A mí los cuatro me están apuntando a mí, Ya no lo veo, ya. Un abatido. Uno. Dos abatidos. Me mató uno. Te puse a uno Cracket Ah, oh. tío Buenas Pues había uno que estaba tumbado, creo que no se han dado sí. ni cuenta tío. Salían cuatro, ¿no? Salían cuatro sí. Matan el arbolín y se entera, hermano ¿Eh? Pobre chiste, bro Hermano Qué bueno Él estaba jugando en el teléfono Claro, ese era un pobre diablo Pobre diablo Ah, lo mató el camión, creo Hago 16 16, sí, en cada pata, cabrón oh, wow. Cumplo lo mismo que, que el Jordi Madre, Me estoy comiendo la tarta, tío. Es tu cumpleaños ¿De qué es la tarta? Pues mira, mira, mira, te, te enseño, te enseño dónde estás. Bienvenidos. Bienvenidos. Oh, no. Ha batido ese. Si Ya era hora, tío. Me Creo que me han quitado el chado porque es día de ambas 7 días, ¿no? Ya, o no? ¿Eh? Pues será. A ver. A ver, Activision. Tírate un U, Que tenía uno por aquí, Cero. A, a ver. Voy. ¿Qué? Vamos a empezar a bajar por uno. Joder, se tiró pañas en serio, Pues no era permanente, sí, de mierda, que era el Pero no, no, le habían salobaneado la, no, la, la de Ragger, la otra. Vaya, chaval. Permanente. Era la de Runner, de mierda no se ha detectado ningún Spearwell maligno No bueno, malos, vale, le han pillado la mierda esa Ah, ¿qué hay otro aquí ¿Es Que no ya. tengo nadie cerca, tío, mira dónde están todos Pues de puta Bueno, espérate, eh, que no lo he mirado actualización, me han metido ya, eh es que... bueno, fin... Cabrón, pero se te tendrá que actualizar todo ¿Eh? Puro solo, bro. no puede ser que tenga uno en la espalda, hermano. Besos encima, ¿no? Ya ves, tío. Pero tú de dónde sales, hijo de la gran puta, tío. A ah, vale. si ah, la oh, verga no, ya, ya, ya, ya Yo tengo máscara, ¿tú sí, tienes sí. máscara? Eh, no. Bueno, queremos no morir jugos, La juego, chavales Ya no la... No, tío, hay gente bosteada, hermano Vaya, que voy a puta mierda, tío <risa> La cagué, Pero Yule, la cagué La cagué, Yule Vaya, <risa> puto, festascombro, fe tío Bro, que armas son estas, tú, en de llegar. llegar? Pero... ¡Oh! Tenías 5 balas, aún, cabrón. ¿Lo creas 5 balas de la MP40? Sí. ¿Por qué me dejas ah. con tanta presión encima ahora? Oye, tío. No me da el puto cancel slide, tío. Es que de verdad, tío. Es que a quién coño le pasa eso, nada más que a mí, tío. <risa> <risa> Estás reseando, tú. Buena. ¡Oh, guau! Wow. Bueno. ¡Y se arma todo! Oh, <risa> ay, claro. ¡Hostia! Ay, ya! ya. ya, ya. <risa> ¡Oh, wow ¡Combaté, <risa> cabrón! ¡Combaté! <risa> ¡Tía, pía altura! ¡Te lo haces, eh! ¡Se pelean y te lo haces! quitó la grau sin culata, eh! ¡Poca broma, eh! ¡No me voy a meter. ¿Trick Shooter? Tío, mirad a la calle, cabrón. ¡Eh! ¿Mira? Están detrás, siguen detrás de ahí y le están pegando mira, mira. Ahí, más izquierdo. Este huele, huele a la izquierda. Ese pibe huele a marrano, tío. Se pibe huele a marrano, tío. A ¿Esa, tomar. ¿Esas balas son de goma o qué? Sí, verdad? Mi hermano. ¡Oh! oh. Oh, shit. Oh, shit, bro. Oh, shit. Cabate, no, Te la sacas tú, la polla. A, a, a. Dan cuatro uh, no, nada. en los dos equipos. dos y dos o tres y uno. Oh, uh, wow. ¿Esta gente bro? Está por la izquierda. La policía, te van a ir por la izquierda. Por izquierda la, alguno, tiene gente la, ¿La izquierda tienes gente seguro. tienes gente, cabrón. Pero no, tío, ahí, ahí en el busto tumbado, ¿lo has visto? Ahí Claro, cabrón, detrás, tío. What's up, bro? Tienes una placa ahí, tú. ¡Guau! ¡Gorilla, muy bueno, eh! ¡Nivel sí. oh. 700 casi! ¡Mira vaya puta bola, tío! ¡Qué mierda, qué mierda, qué mierda, toca mierda! ¿Qué mierda?